¿Cómo andan? Espero que estén súper bien el día de hoy Yo les traigo un caso bien interesante La verdad que muchos de ustedes ya me habían recomendado esta cuenta Pero por alguna u otra razón siempre se me atravesaba otro video Y no la había visto, pero de verdad llevo ya varias horas en esta cuenta Y he decidido que por esta vez voy a dividir este caso en dos videos Porque es muy extenso, número uno O sea, empezó más o menos como a mediados del 2021 o sea, si sí, ya tienen como un año más o menos. Y es tan extenso porque de verdad parece un rompecabezas. Y cada pieza encaja por una razón. Y mientras más piezas va poniendo vas poniendo, como que se va agregando otro pedazo de rompecabezas. O sea, está de, de verdad digno de una película de miedo. Tiene mejor historia que cualquier película de miedo. O bueno, que muchas que hemos visto. Entonces, por eso voy a dividir este caso, eh, pues sí, a la mitad. Y el día de hoy les voy a platicar como cómo se va originando, cómo se va desenvolviendo todo esto. Y en el siguiente video vamos a ver ya las últimas actualizaciones, ¿ok? Así que, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de este caso. De verdad, les digo, es bien, bien interesante. Este caso es en inglés, por lo cual sí les voy a mostrar imágenes porque son importantes. Pero pues les voy a ir narrando más bien eh, lo que él va diciendo. Bueno... Entonces, bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que cada quien suba video pues YouTube los notifique um, y ¿qué más? Bueno, y van a estar apareciendo aquí mis redes. Recuerden que si tienen algún caso de, pues sí, como de este tipo que ustedes me quieran recomendar para que yo lo investigue y hable aquí en el canal sobre eso, está un mail especial para ustedes que se llama historiasparanormalesmarijo.com, está listado en la cajita de descripción junto con el link directo a todas mis redes. Esas cuatro redes que tengo enlistadas aquí en la en la cajita de descripción son las únicas redes que tengo entonces bueno si me quieren seguir en TikTok, Instagram, Facebook o Twitter esas son las redes que manejo exclusivamente pues vamos a empezar porque les digo está, está, está intenso, está extenso, eso rimó y está muy padre así que adelante con este vídeo ok el día de hoy vamos a estar hablando del caso de Alex Calvo creo que así se llama así es como tiene su, su cuenta de TikTok y su cuenta es Alex Calvo is Haunted, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Alex Calvo está como embrujado o algo por el estilo. Muy bien, eh, él es un papá soltero de dos niñas, una adolescente y una bebé como de tres años aproximadamente. Todo empieza, eh, les voy a decir, por que él decía desde sus primeros videos... Pues que, pues que era difícil, ¿no? Como que ser papá soltero y pues, o sea, tenía una hija adolescente y una niña chiquita, es decir, que sí están como en épocas muy diferentes de su vida y que realmente cada mes, eh, ¿cómo les digo? Como que batallaba mucho, siempre estaba viendo como a ver qué voy a vender, qué voy a hacer este mes para alcanzar a pagar la renta, pero de repente su suerte cambia porque su abuela muere. Él menciona que no tenía mucho contacto con su familia y sí, esa es una cosa como que tienen allá en Norteamérica, como que pues no, no tiene mucho contacto, entonces dice que desde los 5 años no veía a su abuela. Pero bueno, entonces la abuela muere y les hereda una casa. Entonces él dice así como, o sea, ya se me quitó un pesote de encima porque de cada mes estar viendo a ver qué voy a vender de, pues, de mis cosas para alcanzar a pagar la renta y demás, pues ahora soy propietario de una casa. Pero para esto se tienen que mudar como del otro lado del país, súper lejos para irse a esa casa que les heredó su abuela. Bueno, cuando llegan ahí, pues la casa está pues descuidada, a lo mejor ya tenía algún tiempo sola y pues si pertenecía a una mujer muy mayor, pues es lógico que hasta cierto punto pues esté como pues sí, descuidada, ¿no? Ya saben, con el jardín eh, pues muy muy crecido, eh, pues por dentro, pues muchas cosas tiradas, muchas cosas amontonadas, y las casas eh, generalmente pues sí son un poco más grandes de, de las que se acostumbran aquí en Latinoamérica, entonces pues bueno, está la casa con un patio enorme, tiene una alberca, entonces él dice, no es una mansión, pero pues es una casa grande y pues totalmente funcional, y bueno, entonces pues obviamente se mudan para allá para vivir en esa casa. En esa casa dice que la construyó su tatarabuelo, me parece, y pues desde que la construyeron, pues su familia había estado viviendo ahí. La última generación que vive ahí, pues es su abuela, y ahora pues él entra con sus dos hijas a vivir. Entonces, él dice que este este estos videos de TikTok los empezó como haciendo, pues sí, como pues, un diario, un video diario, este, pues, de cómo iba haciendo su vida con sus dos hijas, ahora que se cambiaron, porque la hija estaba como muy, muy enojada de que se pues, habían cambiado de, de ciudad y demás. Bueno, entonces entran a la casa y pues está como, ya saben, investigando. Y se da cuenta que adentro de esta casa, pues hay un montón de cosas de todos sus familiares O sea, incluida su abuela, eh, de sus bisabuelos, tatarabuelos, o, o sea, como que no tiraban nada. Entonces todo, todo está ahí. Entonces, bueno, los primeros videos se van desenvolviendo en cómo va, pues descubriendo todas las cosas que hay ahí. Y el, el abogado que les dijo, pues que les habían ayudado a esta casa, le, dije, le dijo también a Alex así que, oye... Por cierto, tu abuela te dejó una carta por ahí, o sea, nos, nos dijo a nosotros, nosotros no la tenemos, está dentro de la casa, así que pues te va, te, te va a tocar buscarla, pero pues además de la casa nos dijo que, que te dijéramos que está una carta por ahí, entonces él dice, no la encuentro, o sea, esta casa está como patas para arriba... Entonces, pues, no la encuentro, no la encuentro, no la encuentro. También le, le heredó un coche, entonces, pues, está como, ya saben, ocupado en esas cosas y medio así. Y no quiere tirar nada hasta ver como qué tanto hay y ya de ahí empezar a deshacerse de cosas, pues, para meter mejor sus cosas. La casa está amueblada, o sea, como si alguien viviera ahí y, pues, un día se fue, pues, así tal cual. Pues, un día murió y ellos llegaron, entonces, pues, ya está todo amueblado. Muy bien, entonces, él está diciendo como, oigan, pues, no puedo dormir, así que me puse como aquí a investigar a ver qué tanto hay aquí. Y pues ya dice, ah, pues aquí hay una mesa de billar, está un poco rara, miren aquí hay en una esquina, pues está lleno de cosas. Y se ven desde cosas como de eh, videocámaras super súper antiguas. Ya saben, como ese tipo de cosas viejas, ¿no? Cuando de repente dicen, oigan, encontré algo, esto sí me dio como creepy porque es como un librero lleno de libros. Eh, todos son como de cosas espirituales y de brujería y cosas así. Y aquí es donde ocurre como lo primerito eh, que, le, que les pasa en esta casa Él dice que es totalmente escéptico O sea, él siempre le encuentra la, pues sí, como lo razonable a todas las situaciones que le pasan Obviamente se está refiriendo como a cosas paranormales, sobrenaturales y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, él está enseñando como que su, su libro todo muy bien Cuando se escucha que se caen unos libros que tiene a un lado Entonces él graba así como de que, oh, ok, qué raro pero ya, al fondo se ve que cae en la carta La carta que por días no había encontrado que su abuela le había dejado Entonces bueno, pues ya la lee él y nos dice en un video La verdad esta carta está como, pues sí, como muy sentimental Porque obviamente pues en esa carta su abuela le dice de que Oye, pues me hubiera gustado que pues hubiéramos tenido más contacto. Pues no conozco a tus hijas y pues están bien grandes y pues a ti tampoco. Entonces, pues bueno. Y yo siempre supe que te iba a dejar la casa a ti porque es como el único heredero. Entonces, pues bueno, espero que tengan una buena vida y demás. Ahí queda la carta de la señora. Pero luego tiene otro papelito que dice que, o sea, ahí viene escrito con la misma, pues, letra de la abuela. Que decía, oye, esto lo escribí después de la carta que ya leíste, eh, si te deseo una muy buena vida y que disfrutes mucho la casa con tus hijas, eh, nada más te quiero decir que lo que sea que escuches, veas o sientas dentro de la casa, no todo es malo, ¿ok? O sea, vas a ver, sentir y escuchar, no todo es malo y no te quieren hacer daño. Entonces, desde ahí es como, bueno, o sea, se si me estás dando una advertencia de que... Pues todo lo que vea, escuche y, y sienta no es malo es porque definitivamente ella ya sabía que había algo, alguien en esta casa. Pues bueno, era su casa, entonces obviamente sabía. Y él así como... Ok, sigue siendo escéptico, dice, ok, pues ¿a qué se está refiriendo? Y que también en esa carta decía como que había diarios de su, de su tatarabuelo, no, sí, de su tatarabuelo todavía por la casa, pues que si los quería buscar como para investigar, pues como que adelante, ¿verdad? O sea, a ver si que es tu casa y tú haces lo que tú quieras. Entonces, pues Alex se dispone, precisamente, pues a buscar estos diarios. Encuentra uno porque ya saben que en Estados Unidos, ya les he dicho en varios videos, acostumbran a tener como una pequeña casita o algo así como el cuarto de los piliches que usa, usaríamos acá en Latinoamérica, pero generalmente ellos tienen pues esta casita afuera en el jardín, entonces si tienen una, esta grandecita, va ahí y busca y dice no, pues sí, o sea, lo que ya había pensado iba a encontrar puro mugrero por aquí, pero ahí encuentra el primer como diario de su tatarabuelo. Entonces lo abre y encuentra varias fotos, unas antiguas, donde se ve que, que era como un. Pues, ¿Qué se puede decir? ¿Un bartender? <risa> o sea, de que hacía bebidas, que atendía un bar y demás. Entonces, muchas de las páginas que hay en ese diario son como recetas, ¿no? De cócteles. Entonces él, como que, ah, bueno. Pero mientras más va investigando este diario, se da cuenta de que. Pues era como una fachada, nada más lo de los cócteles, porque más adelante ya vienen escritos de él, ya así: puño y letra de su tatarabuelo. Donde eh, ponía así como cosas bien raras. Y hacía mucho énfasis en un demonio. Que hubo una película de, de ese demonio, precisamente hace unos años. Que se llamaba Axan. Me parece. Axan, no sé si así se pronuncia no sé si se escribe H-A-X-A-N. Es una película muy vieja. Y pues se refiere como a, les digo, como un ente demoníaco. Entonces, pues él empieza a investigar la película y dice, no, pues sí, pero ¿el, el que tiene que ver en esto? Entonces, mientras Más iba leyendo este diario de su tatarabuelo, pues como que da a entender que él medio tuvo que ver en la filmación de esta película. O sea, algo tuvo que ver y por eso es que hacía pues énfasis, estaba como contento de que esa película pues tuviera él que haber Ahí, ¿no? O sea, tuvo que ver en esa película y pues estaba contento del tatarabuelo. Bueno, entonces ya, conforme más iba investigando, se dio cuenta que las demás personas del pueblo donde se fueron a vivir conocían muy bien a sus abuelos, o sea, eran muy, muy reconocidos y pues él se le hacía raro porque, bueno, pues si no los ubicaban, pues ya saben lo que dicen, pueblo chiquito, infierno grande, todo el mundo sabía. Entonces se pone a investigar un poco y se da cuenta que su tatarabuelo primero ayudó a construir como muchas iglesias a lo que fue alrededor de ese pueblo. Entonces, por eso lo reconocían mucho. Segundo, empezó a ayudar y a involucrarse mucho en lo que era como cosas de exorcismos y este tipo como de rituales, ¿no? Cuando ya no había nada que hacer así de que una persona, ya saben que primero pues se van por lo médico, ¿no? Entonces, ya que no había doctor que hubiera podido ayudar a la persona, ya que los padres de iglesias no habían podido ayudar, pues su familiar los ayudaba. Entonces les digo como que se iba haciendo esa famita, pues de que era una persona que ayudaba mucho y la gente pues lo reconocía y pues obviamente pues reconocía a generaciones después, pues los que conocían a su abuela y demás. Entonces es así como, ah, ok, entonces bueno, pues por eso más o menos tienen tantos libros de pues de espiritualidad y de este tipo de cosas, porque a eso se dedicaba, o sea, eso ayudaba. Les digo, todo va encajando poco a poco y pues bueno, entonces esto se va desenvolviendo un poco. Cuando de repente ya nos llega como la primer, pues sí como actividad paranormal de este caso. De repente aparece una muñeca, sí está súper rara, se ve súper antigua, que es como una rana con vestidito. Y dice así como que, oigan, esta rana no es de mi, de mi hija, porque pues su hija chiquita es quien tendría este tipo de, de juguetes, ¿verdad? Entonces dice, esta rana no es de mi hija, eh, cuando yo anduve buscando y ordenando cosas aquí en la casa, esta rana yo no la había visto, o sea, de repente mi hija la traía, y cuando le pregunté de dónde la había sacado, dijo que se la había encontrado por ahí. Pero dijo, bueno, puede ser, o sea, pues hay tanta cosa que, pues sí, a lo mejor por ahí la encontró. Entonces, así, o sea, él dice, es que me da miedo, o sea, está fea, me da miedo, me da una vibra bien rara, y ya no sé si quitarse a mi hija, tirarla, quemarla o okay. qué. Mientras estaba en, en eso, pues la muñeca desaparece. Así, sin más. Bueno, entonces dijo, oh, pues problema resuelto. Ya no tuve que hacer nada. Ya se compuso solo. Y pues bueno, pasan unos días y dice, oigan. Eh, la muñeca apareció O sea, aparece y desaparece a voluntad Yo no la puse ahí Y la muñeca está como acomodada Viendo hacia afuera a lo que era pues el patio ¿No? Donde está la alberca Y demás Entonces, pues bueno, siguen las cosas así como Ok, bueno Entonces sigue preguntando a Alex A ver, pues qué más saben de mi Pues sí, de mis familiares, de mi abuela De mi bisabuelo, tatarabuelo y demás Porque pues al parecer todo el mundo sabe Pues menos yo, porque pues no tenía conexión con ellos Va con una amiga de su abuela Y pues va a su casa Así como a preguntarle algo Con el pretexto de que quiere saber Pues la historia de su familia Entonces pues ya están platicando Nunca se duraba la cara de la mujer se Está como de aquí para abajo Y esta mujer en resumen Le dice de que sí De que todo el mundo conocía Pues a sus familiares Por lo que habían hecho Por lo que habían ayudado al pueblo Por lo que hacía el tatarabuelo De ayudar a los exorcizados y demás Y Alex le pregunta Oye, ¿y tú qué sabes de la casa de mi abuela? Y esta persona le dice, Ah, mm, sí, sí, está pues medio embrujada esa casa. Y le dice, ah, sí, dice, sí, yo cuando iba a visitar a tu abuela, pues veíamos sombras, escuchábamos ruidos, o sea, pero ella ya estaba súper acostumbrada. Y dice, a mí lo que me sacaba de onda era la muñeca, y esa. Y le dice, ¿cuál, cuál muñeca? Pues una que se llama, o sea, tiene un nombre que es como Frogit, pues es rana entonces obviamente sabía que se refería a esa rana que aparece y desaparece y le dice sí, tu abuela ya sabía que aparecía y desaparecía así y él como oh, ok entonces otra pieza que va encajando su abuela ya sabía por eso pues le dijo oye pues lo que pasa en la casa pues ha pasado desde siempre entonces obviamente él sigue muy interesado pues en descubrir qué es lo que pasa en esa casa por qué pasa todo eso en esa casa y sigue como investigando, moviendo, buscando cosas en la casa. Cuando de repente, hagan de cuenta que este es como el diario de, de su abuelo. Entonces lo puso aquí, se fue a dormir. Y cuando regresó había unas llaves justo al lado o encima pues de lo que es pues el diario de su, de su abuelo. Entonces dijo, ok, estas llaves pues nadie las puso aquí. Nadie sabe de dónde y pues bueno. Y aquí también llega otra, otra cosa, otro... ¿Cómo les digo? Pues otro momento paranormal. Ya que dice, oigan, pues estoy escuchando como ruidos aquí. Y pues agarré mi celular para grabar, pero ya tengo rato escuchando. Entonces dice, ah, y por cierto, las llaves ya desaparecieron. O sea, ya no sé, nadie las movió, mis hijas no las mueven, pero pues ya desaparecieron las llaves. Entonces, segundo objeto que aparece y desaparece a voluntad. Entonces, cuando pone el celular a grabar, pues está diciendo como qué sé es eso, no sé qué, y se ve que se asoma como alguien y así como que desaparece, ¿no? Él va corriendo directamente hacia donde se asomó la sombra, pues ya no había nada y lo que encuentra son las llaves tiradas. Entonces dice así como en voz alta de que, a ver, bisabuelo, abuelo, tatarabuelo quien sea que esté aquí... Ok, ya tengo aquí las llaves, supongo que esto me quieren decir que siga investigando y que algo tienen que ver las llaves. Y bueno, ya por último, porque este video ya casi va a los 20 minutos, aquí ya tengo yo 17 minutos grabado, eh, él pues sigue en su investigación, eh, sigue con su investigación y adoptan un perro y dice de que a mí siempre me han gustado los perros, ya tenemos un, ganas de tener un perro y además eh, pues me va a ayudar. Como, pues sí, ya saben, como con las energías que hay aquí en la casa, me dijeron. Entonces, pues bueno, el perro muy contento. Ellos muy contentos de que habían adoptado un perro nuevo. Y bueno, hasta ahí me quedé. Hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. Lo siguiente es que descubre que esas llaves que tiene son de alguna iglesia que hizo o que ayudó a hacer su, su familiar. Entonces va directamente allá. ¿Ok? Entonces, hasta aquí voy a dejar. Este sería como... Eh, la parte 1, la siguiente vamos a ver porque hay un montón, de verdad, mientras más le rasca Si veo que la otra parte también es como de 20 minutos, pues yo creo que los dividiré en tres Sobre todo les digo porque necesito como que tengan todo el contexto para entender el por qué va como va la historia Pero de verdad, digna o sea, de película de miedo, ¿eh? mejor historia que muchas otras películas que hemos visto como ya les he dicho pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya intrigado, si sí, sí sí igual que yo. Les mando muchos besos, nos vemos al siguiente y pendientes que el siguiente video va a ser la segunda parte. Les mando mil besos. Bye.